Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo reparar un error del sistema iOS con Reboot. Primero deberemos descargar la aplicación Reboot de la página tenorshare.es. La descarga es completamente gratuita en su versión básica. En nuestro portal web podrás encontrar diferentes aplicaciones que podrán ayudarte a solventar diferentes problemas con tu dispositivo. Ahora te enseñaremos la reparación estándar con Rayboot. Abriremos la aplicación Rayboot y haremos clic en Empezar. Notaremos que la primera opción es Reparación estándar. Haremos clic allí y luego haremos clic sobre Iniciar reparación estándar. Ahora deberemos conectar nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Reboot detectará automáticamente el firmware correspondiente para tu dispositivo. Ahora deberemos hacer clic sobre Descarga de firmware. Una vez descargado el firmware, comenzará la reparación estándar. Esta reparación estándar tomará varios minutos, por lo que debes ser paciente. Una vez finalizada la reparación estándar, tu dispositivo se reiniciará automáticamente. Reparación profunda de Rayboot. Nuevamente, abriremos Rayboot en nuestro ordenador y conectaremos nuestro dispositivo mediante el uso del cable USB. Haremos clic en la opción Empezar y haremos clic sobre la opción Reparación avanzada. Haremos clic para confirmar en la opción Reparación avanzada. Reboot detectará automáticamente nuestro dispositivo y descargará el firmware correspondiente. Luego haremos clic en Iniciar Reparación avanzada y confirmaremos la reparación. Ahora solo deberemos esperar a que Reboot repare profundamente nuestro dispositivo. Una vez finalizada la barra de carga, nuestro dispositivo se reiniciará automáticamente y podremos utilizarlo con total normalidad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es.